y los demás discípulos salieron a la calle y empezaron a hablar con soltura incluso en los idiomas de las multitudes que ese día visitaban a Jerusalén pese a que ninguno había hecho había hablado jamás esas lenguas comenzó un milagro impresionante de múltiples lenguas ellos comenzaron a hablar en otras lenguas de otras naciones Indicándoles que el ministerio iba a ser internacional Que se iba a propagar el evangelio a nivel internacional Que la noticia iba a correr por todas partes Gloria a Jesús La Biblia dice que las multitudes se agolparon en torno a ellos Porque cuando viene un despertar habrá multitudes Vendrán pueblos Y dice que con gran valor los discípulos comenzaron a proclamar ante toda aquella gente, porque si algo necesita el predicador es valor del Evangelio, es valor para predicar el Evangelio, si algo necesita alguien aquí para predicar es la fuerza de Dios, y dice que los discípulos proclamaron ante toda aquella gente las buenas nuevas, el amor y la salvación divina por medio de Jesús, el Evangelio no comenzó, el Evangelio no es nuevo, el Evangelio del Señor comenzó allí con Jesucristo y luego se extendió con los apóstoles y ahora sigue con nosotros, adelante recuerdan aquel individuo que tras el arresto de Jesús se había cobardado de tal manera que lo negó tres veces se encontraba entonces ahora ese individuo que negó a Jesús restaurado levantado, renovado y lleno del Espíritu Santo ahora se encuentra ante miles de personas y comienza a proclamar con resolución con valentía el mensaje de poder en la misma ciudad donde Cristo había sido capturado allí se predicó el Evangelio en la misma ciudad donde Cristo fue juzgado. allí se predicó el Evangelio en la misma ciudad donde Cristo incluso fue diputado, allí se predicó el Evangelio menos de dos temprano, usted que está allá usted que no siente predicar con pasión usted que no siente hacer la cosa para Dios algún día usted tendrá que cambiar porque Jesús sigue intercediendo porque Jesús sigue llorando para que usted se levante, para que se levanten los nuevos jóvenes para que se levanten las nuevas damas se levanten los nuevos líderes los nuevos pastores que van a predicar el Evangelio el Señor sigue llorando por los perros, el Señor sigue llorando por el pueblo de Dios a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria ¿Qué fue entonces lo que provocó aquella transformación repentina? ¿Qué fue lo que provocó que un cobarde ahora sea un valiente? ¿Qué fue lo que provocó que un pusilánime ahora tenga la fuerza? ¿Qué fue lo que un tipo como este que llegaba y traicionaba a Cristo ahora estaba frente a todos sin temor? Era que había venido una fuerza. ¿Cuántos creen que necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Cuántos creen que necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo en nuestros jóvenes? ¿Cuántos creen que necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo en nuestros niños, en los caballeros? ¿Cuántos lo creen en la dama, en toda la iglesia, en los líderes de los pastores? Díganle al que está a su lado, necesitas un toque. Necesitas un toque de Dios. lo mismo. Todos comenzaron a pensar lo mismo aleluya, el derrotado comenzó a pensar igual que un victorioso, el que estaba marcado por el diablo comenzó a sentir el gozo del señor en su vida, el que estaba, aleluya, el que estaba rendido, vio viola a Pedro el valeroso, viola ¡Que gloria a Dios levantará un pueblo victorioso! Tendrá que llegar el momento que el que está tibio se despierta con una sola mente. Que el que está moribundo se va a levantar de sus cenizas de Que el que está agobiado por el diablo, el diablo tendrá que soltarlo con la Hay un ejército peleando contigo, no estás solo, oraré por ti, oraré por ti, oraré por ti, y tú te levantarás, y tú te levantarás, vive, no estás sola, no estás solo, te vas a levantar, te vas a levantar. Su nombre será gloria, vamos a pensar todo lo mismo. Aquí el diablo no va a meter, meter mentalidades distintas. Aquí vamos a pensar como un solo hombre, una sola visión, un solo corazón, una sola mente. Y sabes que dice mi mente: todo lo pueblo en Cristo. A su nombre sea la gloria. Y con ellos comenzó la nueva iglesia. Y con ellos comenzó a moverse el pueblo del Señor. Con Pedro y con once que estaban allí también parados anunciando la palabra. Estaba Pedro y estaban los once allí. También unidos. Equipos unidos. Estoy seguro que Dios no solamente levantó a Pedro. Los once, Pedro y los que se convirtieron comenzaron a predicar, porque la esencia de esto es la predicación del Evangelio, la esencia de esto es que predicamos a un Cristo, no un Cristo que está bajo la tumba, un Cristo que está resucitado, un Cristo que sigue sanando, un Cristo que sigue libertando, un Cristo que sigue haciendo mal. A su nombre, Gloria. É mundo. bom Porque Dios iba a hacer algo con ellos Cuando Dios va a hacer algo con un pueblo Lo organiza Cuando Dios va a hacer algo con subir un, poquito aquí, subir un poquito aquí Cuando Dios va a hacer algo con un pueblo Dios lo organiza Estratégicamente lo organiza Y Dios ha venido organizando grupos Y Dios ha venido organizando bloques Y Dios ha venido organizando gente hay gente que Dios va a levantar con poder para organizar, con poder para, aleluya, organizar la tarea que viene Que se quede el diablo y su demonio, que se quede el otros, nosotros vamos para adelante Que se quede, que se quede quedar. nosotros vamos avanzando, nosotros no somos de los que retrocedemos Nosotros somos de los que conquistamos, y conquistas, conquistas I'm hurting them.